Miren este accidente en la autopista Duarte eh, que ocurrió eh, la madrugada de hoy. Esto fue eh, durante la lluvia, eso fue por parte eh, eh, subiendo la, la, la, la Loma Miranda. Un accidente ahí donde eh, hubieron eh, varios heridos y personas eh, fallecidas. Esto se vio involucrado en un camión y también un, un, un automóvil. Y esto hay que decirlo, señores, toman, hay que tener mucha precaución. Este mes, creo que si comparamos este mes de septiembre con el mes de septiembre del año pasado, este ha sido uno de los meses más con más alta eh, tasa de, de accidentes automovilísticos. Entonces, si usted se va a desplazar en el día de hoy, mañana, eh, ya escucharon eh, la predictora caridad de la Oficina Nacional de Meteorología, ¿para qué?, Tenga todas las precauciones, si su vehículo hay que hacerle un cambio de neumático, chequearle los frenos constantemente, llévelo ahí a Negrin Motors y, y déle mantenimiento a su vehículo, que muchas veces también por descuido de nosotros y por rapidez, no le chequeamos los neumáticos, no chequeamos eh, los frenos. Eh, por ejemplo, miren, en, en, en Samaná, un camión eh, también se llevó una gran cantidad de personas que están gravemente heridas, creo que ya hay fallecido porque se le fueron los frenos. Y esto eh, debemos de tratar de controlarlo eh, eh, lo mejor que se pueda. Miren, aquí en la ciudad del Jaya, San Francisco de Macorís, un asalto a una banca, pero este asalto me, me da sospecha, porque veo este asalto como que el asaltante entra, eh, a, a, habiendo una gran cantidad de personas, y entra al área de caja y sale normal. Miren las imágenes, miren cómo entra eh, eh, eh, eh, el atracador con un casco, que él ni veía bien, además no le veo feeling. De atracador. No le veo feeling de atracador. Miren, él entra. Yo quiero que alguien me, me, me, me explique. Cómo un atracador. Cómo un atracador. Entra a, a donde hay tantas personas. Y aunque esté armado, miren. Como que es un atracador no, no muy experimentado. Porque incluso, miren cómo está recogiendo los chelitos. Que se le caen en el suelo. Cómo ahí no le da tiempo. A que tantas personas que Están en la banca, en una banca casino, no le quiten el dinero. Miren cómo está la gente. Él sale normal. O sea, no entiendo. Miren cómo él se para ahí. Y de verdad que no entiendo cómo este atraco. Me, me, me huele me huele a, a gato entre macuto Este atraco. ¿Qué me excuse. Eso fue aquí en la zona céntrica. Eso es a plena luz del día. ¿Eh? Pero nada. Eh... Hay que, que esperar las investigaciones de la policía. Miren, esto sí me apena, esto fue en Constanza, una joven, denuncia que fue maltratada por unos desapercibidos que la persiguieron, pero parece que son personas de, de algún tipo de influencia política o económica en Constanza. Eh, la joven estaba recluida en un centro de salud y ella denuncia eh, de que la siguieron y fue golpeada por varias personas que se desplazaban en un autobús escolar, del municipio de Constanza. Lismari Núñez indicó que el hecho ocurrido, eso fue el domingo a las 7 de la noche cuando fue perseguida por un autobús del Ministerio de Educación que pertenece al Ayuntamiento del Sector La Lázaro. Vamos a escuchar la denuncia que hace la joven. Eh, atención, eh, el Ministerio de Educación, alguien, por ejemplo, eh, está aquí que puede llamar al ministro eh... ¿Cómo se llama? La joven de Mariel Santos. Vamos a escuchar. Mi nombre es Lismaira Núñez. Resido en el río Constanza. Y soy una víctima más contra la violencia de género. Hago este video porque temo por mi vida. El domingo en la noche, en eso de las 7. Fui perseguida por una guagua de educación. Perteneciente al ayuntamiento del de sector de La Sabina, aquí en Constanza. No sé qué fin tenían las personas. En dos ocasiones iban a ocasionarme un accidente. Y ya cuando llegué a mi casa a abrir el portón para entrar, el chofer se desmontó y reaccionó de una manera agresiva conmigo. Desde la guagua, me alaban hombres y mujeres. Me desprendieron gran parte del pelo de mi cabeza y me ocasionaron unos golpes. Tengo una, una desviación en mi columna. Sufrí un accidente cervical por causa de los alones. Yo hago este video porque temo por mi vida y para darle una voz a las mujeres, todas las que puedan defenderse. Si mi esposo no llegue en ese momento, no le estuviera contando, porque hasta un tiro me tiraron. He recibido llamadas que tienen fuentes de personas que con poder. Yo no voy a entrar a ningún acuerdo. Yo quiero que se haga justicia. El nombre del chofer es Wadi Kelly Cosma, residente a La Sabina, en el municipio de Constanza. Temo por mi vida y por la de mi esposo y por la de mi familia. Quiero que se haga justo. Bueno, mire, ¿Mi eh, eh, la joven Lismary, de verdad que está muy, muy... Lismayra Núñez, eh, está muy preocupante esto, y, eh, pero uno dirá la impotencia cuando uno ve estos videos, que gracias a las redes sociales, hoy tú puedes denunciar y, y, y, y nosotros, los medios de comunicación, hacernos eco y que la noticia se haga viral para evitar eh, una desgracia, muertes como lo que han estado ocurriendo. Muchas veces las autoridades no están haciendo su trabajo, muchas veces es porque no pueden con, tantos, eh, de, con tantas denuncias, muchas veces es por negligencia, muchas veces es por corrupción. Pero la, la, la verdad es que esta joven necesita protección, ella, su esposo y su familia. Ojalá que se le pueda dar la protección que ella está pidiendo. Y hablando de, de, de las autoridades, miren esto, esto sí me dolió mucho. 12, 12 heridos en ataque de bombazo a sacerdote y manifestante, eso fue en el Ceibo. Esto sí me dolió. Director, Ustedes vieron ahí como ellos estaban protestando pacíficamente y de un momento a otro comienzan a lanzarle eh, bombas, gases, lacrimógenos. Personas inocentes, personas que no están armadas, personas que no están quemando neumáticos, no están alterando el orden público. Esto es un abuso. Así que le hacemos un llamado al jefe de la Policía Nacional para que tomes carta en el asunto, porque eso no puede proceder, ellos no están haciendo ni alterando. Miren el, el párroco como se queda ahí sentado, eh, más de 12 personas salieron heridas, esto es en el Ceibo. Qué lamentable, qué, qué, qué lamentable ver estas imágenes, eh, porque en pleno siglo XXI ver esta violencia, se parece a los 12 años, de Joaquín Balaguer. Miren, vamos a un corte, porque tenemos nuestra invitada, hoy vamos a hablar de migración, hoy viernes, para las personas que quieren estar actualizados en este importante tema. Todos somos inmigrantes, todos de una forma u otra, tenemos que viajar o tenemos que irnos hacia otro país. Eh, luego la pausa y de la entrevista vamos a hablar sobre los haitianos en el proceso, en el proceso electoral que se avecina y sobre la tarjeta de solidaridad, que hay problemas con eso. Eh. Luego la pausa.